Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. Bueno, les quería decir dos o tres cositas antes de empezar a, a grabar el vídeo. Una de ellas es que eh, les pido a todos, a todos aquellos que entran a, al blog, que difundan el blog eh, por todos los medios que tengan a su alcance, a través de las redes sociales... ...a través de derivarlo a otros conocidos y amigos... ...que difundan el blog... ...porque... ...bueno, el trabajo que hacemos así tendrá un, ...una mayor difusión y un mayor provecho... ...para otras personas diferentes a ustedes... ...por tanto, les ruego que lo difunda... ...en segundo lugar, eh, he de decirles también... ...que en este blog hay muchos vídeos... ...hay 200, creo que 270 vídeos... ...por ahí creo que son más o menos... ...y, eh, por tanto... Eh, a veces ustedes pueden mm, dar con un vídeo que les interesa, pero si miran el índice de todos los vídeos que hay, van a encontrar multitud de temas, multitud de temas que pueden interesarle. Hagan este repaso general para ver eh, vídeos que a ustedes pueden interesarle, que seguro que habrá algunos que les interese y véanlos poco a poco, poco a poco, eh, a veces los vídeos son largos, pero ustedes pueden verlo eh, en varias veces, teniendo en cuenta el minutado, es decir, pues si se han quedado en el minuto 10, pues a partir de ahí lo pueden ver otro día, otro rato, etcétera, etcétera, y así verlo. Eh, y, y otra cosa, mire, en este blog, eh, este no es un blog, digamos, de autoayuda en el sentido eh, más eh, vulgar de la palabra, o más normal de la palabra, no, este es un vídeo que pretende algo más, pretende formar, pretende crear conciencia, pretende llegar a lo más profundo del ser humano, a lo más profundo, pretende hablar, y de hecho hablo muchas veces de temas esenciales, fundamentales, temas muy difíciles, muy complicados, que a mí me ha llevado mucho tiempo de estudio y de trabajo para poder hablarles a ustedes de esas cosas. Por tanto, hay vídeos, digamos, más eh, no tan profundos y hay otros que son fundamentales, cimentadores, profundos. Eh, por tanto, eh, este tipo de vídeos eh, eh, requieren una visión por parte de ustedes diferente, más atenta, más reflexiva, eh, quizá dedicarle un poquito más de tiempo. Sí, bueno, es verdad que a lo mejor eh, eh, pueden de, de, tienen que dedicar un poco más de tiempo, pero también podrán sacar más provecho para su formación profunda y para aclarar cosas de su vida. Cosas importantes de su vida. Mire, hoy les voy a, les voy a hablar de uno de esos temas... Eh, ...delicado, profundo, de máxima actualidad... ...del hombre moderno actual. Uno de esos temas que, para yo aclarar... Eh, ...lo que les voy a decir, he tenido que dedicar... ...muchas, muchas horas al estudio de esto. Una hora ingente, un, un montón de horas... Para, ...para poder darles a ustedes una información veraz... Eh, profunda, realista, etcétera, etcétera. Bien, el tema de hoy es sobre, habla sobre la, el vacío, la soledad, el sinsentido del hombre moderno. Eh, mire, hay mucha gente que se queja de esto, de un vacío, de una soledad profunda, de un sinsentido. Y, ...están como en el mundo con una especie de angustia existencial... ...porque no termina de llenarse su interior. Eh, por ejemplo, el otro día estaba yo en una sesión con un paciente, un empresario. Este señor me hablaba de su empresa que en este momento, en el momento en el que él me hablaba... ...va muy bien, está en un proceso de gran expansión por diferentes ciudades de España... Y mmm, tiene mucho trabajo, le están ofreciendo mucho trabajo, y en ese sentido va muy bien. Él tiene un, una serie de, de personal eh, que, que evidentemente hace todo ese trabajo y él lo dirige, etcétera, etcétera. Bien, pero sin embargo, sin embargo, eh, hubo un momento en la sesión en que él, eh, yo sentí que había en él una profunda tristeza. Un profundo vacío. Aproveché ese momento para decirle que me estaba hablando de, de, de, de la organización, de un montón de, digamos, de estrategias, de técnicas, eh, para que su empresa funcionara cada vez mejor. Pero que observaba en él una especie de soledad y de tristeza profunda, de vacío profundo él se cayó inmediatamente y me asintió con la cabeza y con. y verbalmente, y me dijo que efectivamente que era así, porque él va de acá para allá con 50.000 problemas en la cabeza, con 50.000 cosas a las que atender, pero sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se está desatendiendo a él, que esas relaciones de tipo organizativo y comercial no llenan su espíritu, no llenan su alma, no llenan sus afectos, sus sentimientos. sus sentimientos Por otra parte, este señor me hablaba en esa sesión también del otro problema en relación a su mujer. Él tiene una mujer que es muy operativa, eh, es una mujer eh, que tiene estudios superiores, que tiene un trabajo, un trabajo bueno, un trabajo estable, un trabajo pero es una mujer muy operativa, que en el terreno de lo pragmático funciona muy bien, pero que él nunca, nunca ha podido, según me ha contado ya desde hace tiempo, nunca ha podido tener una conexión profunda con ella, una conexión de alma a alma. él le gustaría eh, tener una mujer con la que poder... Eh, Hablar largos ratos con ella, hablar de la profundidad de su alma, de sus sentimientos, de sus deseos, de sus aspiraciones, de sus frustraciones, de su dolor, de su angustia, de sus esperanzas. Y eso no puede hacerlo. Puede hablar con ella, pues que si tenemos que cambiar el frigorífico, si tenemos que hacer la compra de esto o de lo otro, o si este hijo tal o cual, pero no hay esa posibilidad. Y él siente un gran vacío. Otro ejemplo, otro señor que es diplomático y que vive muy bien, tiene un sueldo muy bueno, muy bueno, eh, es diplomático de su país en otros países, él ha estado ya en otros, en varios países de diplomático, tiene un grado bastante alto, no es embajador, pero está muy cerca de que en los próximos años le hagan embajador de su país en otros, en otros países. Y entonces, este señor, pues digamos que materialmente lo tiene todo. Puede tener una buena casa, puede comprar la comida que le da la gana, puede tener relaciones sexuales con diversas mujeres de vez en cuando, eh, puede ir a fiestas, tanto que lo organice, que lo sus amigos, que vaya en algún sitio. Es decir, es un hombre relativamente joven, lo tiene todo. Pero sin embargo siempre me habla de una cosa... También me habla de eso. No encuentra, no ha encontrado hasta ahora, por dificultades suyas, pero también por dificultades externas, no ha podido encontrar esa mujer que a él le gustaría, con la que poder tener, como he dicho en el caso anterior, esa, esa relación de alma-alma, a alma, de espíritu-espíritu, a espíritu, de sentimientos profundos, donde él pudiera explayarse, donde pudiera escuchar también a la otra persona, donde pudiera haber esa comunicación profunda. Estos dos casos, fíjese que son dos casos de éxito, éxito comercial, éxito económico, etcétera, pero, sin embargo, dejan un vacío en el alma de estas personas. Esto está pasando a mucha gente actualmente, y suele ser a gente que tiene, a veces, los problemas económicos resueltos, o incluso los problemas profesionales resueltos. No siempre, pero sí algunas veces, o bastantes veces. Ahora bien, Mire, yo pretendo en este vídeo, y espero que ustedes, que ustedes lo puedan soportar y tolerar, quiero hablarle con cierta profundidad, y esto exige que yo les dé una explicación que para poder tenerla yo y dársela a ustedes, he tenido que hacer una, una, una investigación de muchos años y de mucho tiempo, una explicación de dónde surge esto. ¿Qué es el hombre moderno? Intento hacer una serie de vídeos donde explique a ustedes qué es el hombre moderno, qué somos los hombres del siglo XXI, cómo somos, cómo estamos construidos por dentro, cómo estamos construidos. Es verdad que hay mucha diferencia también entre unos países y otros, pero hay algo que es general, hay algo que es global. ¿eh? Esto también es global. Entonces, mire, voy a darles algunas pistas y eh, haré varios vídeos sobre este tema del hombre moderno, del sentido de la vida del hombre moderno, donde le iré explicando, pero voy a darle a varias pistas. ¿Por qué el hombre moderno siente ese vacío, esa soledad profunda? Sí, puede relacionar mucho, tomar una cerveza, un café, mucha juerga mucho baile, pero luego llega a su casa y se encuentra más vacío que un, que un cubo que no tiene ni una gota de agua, o que el mar si estuviera vacío, o que un... ...universo sin estrellas, ¿no?, ¿qué pasa?, ¿de dónde ha surgido esto?, ¿creen ustedes que esto ha surgido de la noche a la mañana?, no hombre, no, esto se ha labrado día a día y minuto, minuto, año, durante años y años y durante siglos, mire, esto empieza allá, por la modernidad, allá, por el siglo XV-XVI, el hombre moderno, en ese momento, hace una ruptura, ¿Una ruptura de qué? Pues mire, veníamos de un, modelo, eh, de un modelo teocéntrico, donde Dios era el centro de todo, pero en un sentido, Dios era el centro de todo, en un sentido de anulación de la autonomía humana. Todo la Edad Media, todo estaba supeditado a la idea de Dios y a una, a una cosmovisión teocéntrica, ...en las costumbres, en la vida, en la vida social, en la vida familiar... ...en la vida política, en la vida, en todo, en todo, absolutamente todo. Entonces, el hombre moderno había subordinado todo, todo lo, toda su naturaleza... ...a esa idea de Dios y a una manera de concebir esa idea de Dios. Por tanto, había perdido su autonomía, había perdido su humanidad. Viene el hombre del Renacimiento y va creando una ruptura, una ruptura que empieza por aquellos pioneros del Renacimiento y era, como he dicho en alguna otra ocasión, era como, fue como una ola que se ha ido creciendo y creciendo y creciendo durante los siglos siguientes hasta el siglo XXI. Entonces, esa ruptura, ¿qué hace? Cambia el modelo teocéntrico por el modelo antropocéntrico. Lo que intentan aquellos hombres es recuperar al ser humano, es recuperar la humanidad, es recuperar el hecho de que el ser humano tiene una naturaleza, y esa naturaleza tiene vida propia. Uno la puede concebir desde un punto de vista religioso no, pero la conciba uno como la conciba, tiene una realidad propia, y esa realidad había sido negada, anulada, por un modelo teocéntrico equivocado, equivocado. Entonces, eh, se produce esa ruptura se quiere implantar un nuevo modelo que empieza en ese momento. Y empieza con una ruptura, y empieza con un deseo de eh, conseguir la eh, libertad, la determinación del ser humano en su vida, en su vida en todos los sentidos. Y empieza por un deseo de recuperar su, eh, digamos, autonomía, su libertad y su autonomía, y liberarse de ese modelo teocéntrico. Y eso va creando día a día, año tras año, siglo tras siglo, una gran ruptura. Bien, esto es un primer, una primera. En ese, en ese modelo, en ese modelo eh, el hombre, su autonomía, tiene un gran peso, y además tiene otro gran, un gran peso otra cosa, la naturaleza. La naturaleza, su dominio, su conquista, adquiere una importancia enorme, enorme. Entonces, eh, esto, esa, esa, esa naturaleza humana, y la, y, la, y la naturaleza humana y la naturaleza física, el mundo, el mundo de la naturaleza, eh, hace que el hombre se vaya despegando de ese modelo teocéntrico y vaya eh, vaya intensificando de una forma cuantitativa y cualitativa su relación con el mundo. Quiere conquistar el mundo. quiere dominar el mundo. quiere conocer el mundo. quiere hacer lo suyo. quiere sentirse el rey de este mundo. quiere edificar su narcisismo, su poder sobre su deseo de conquista, su determinación, su dominio, etcétera. Ahí se manifiesta como un león que en la, en la selva se siente todopoderoso y quiere que todos los demás especies de animales se subordinen a él, y de hecho así él, con, con, con escasas excepciones como los elefantes o, o poco más. ¿no? Bien, entonces, esta es otro, otra cosa. Ahora bien, dentro de esto hay muchas más cosas. Mire, ¿qué ocurre? Que entonces, eh, al haber esa orientación hacia la, la naturaleza humana y hacia la naturaleza física del mundo, eso hace que empiecen a, a crearse modelos modelos de explicación del mundo físicos. Frente a los modelos metafísicos medievales se crean modelos físicos, modelos físicos en todos los sentidos. Entonces empieza, empiezan a crearse los primeros modelos científicos. Ahí está Galileo, que digamos que la ciencia moderna prácticamente podemos decir que empieza con los modelos cre que él crea, los modelos, con esa, con esa triple eh, digamos, eh, estructura de, eh, de la, del fenómeno físico, las hipótesis. Primero el fenómeno físico, luego las hipótesis sobre ese fenómeno físico y luego la verificación de esas hipótesis para ver la que es correcta o la que es verdad. Esos son los tres puntos, los tres bases del modelo científico. Y esto hace que empiece a el auge de la ciencia, el auge del conocimiento del mundo, el deseo de descifrar todos los eh, secretos del mundo y el hombre se vuelca en el mundo, se vuelca en su conocimiento, en su conquista, en su dominio. Por tanto, fíjese que hemos cambiado radicalmente la postura desde un modelo en el que el hombre estaba pendiente, pendiente de una forma como fuera, que no era tampoco una forma muy consciente, sino estaba pendiente de todo estaba todo estaba imbuido de la idea de Dios, a un modelo en el que todo está imbuido de, de del hombre, de sus conquistas, de la de la relación con el mundo, etcétera. Por tanto. El mundo y el hombre está en el primer plano de este modelo. Y por tanto, los objetos del mundo, los objetos del mundo, el mundo como conjunto de objetos, es lo que está presente en la mente del hombre. De hecho, teniendo en cuenta esto, cambia la teoría del conocimiento, de, de una teoría del conocimiento metafísica medieval, se llega a una teoría metafísica, metafísica a una teoría empirista y científica. Entonces, hay un primer choque entre dos teorías del conocimiento. Una teoría es el racionalismo y otra es el empirismo. El racionalismo está representado en primer lugar por Descartes, luego vienen otros, otros después, y está representado también, pongamos, yo siempre hablo de Hugh, que fue, yo diría, el máximo representante de los primeros representantes, quizá el máximo que hubo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambia, eh, el se da una lucha, vuelvo, se da una lucha entre el racionalismo y el empirismo. ¿Por qué? Porque el racionalismo incide, aunque de una forma moderna, en la naturaleza humana, en el ser humano, en lo que el ser humano es, en la razón del ser humano, en crear un modelo que esté basado y que parta del ser humano, de la naturaleza humana, de lo que el hombre, de su inteligencia, de su capacidad de entender. Mientras que el empirismo parte del objeto, del objeto externo. Entonces se crea un, un sensismo, es decir, los objetos los objetos entran dentro del, del ser humano a través de los sentidos, crean sensaciones, esas sensaciones crean ideas, las ideas después se, se relacionan, se coordinan, y se crean las, el conjunto de ideas, las concepciones del mundo, de lo que sea. Pero fíjese que estas dos concepciones, ya nos están dando una pinta, una pista de lo que pasa al hombre actual. Fíjese cómo se va desplazando el interés desde el, el hombre, desde la naturaleza humana, en el sentido de su racionalidad, en el sentido de su espiritualidad, en el sentido incluso de su religiosidad, se va desplazando hacia el mundo, hacia el objeto, como que, la naturaleza humana a partir de ahí empieza a concebirse como algo que está llena de objetos aunque sean entrelazados pensados etc. pero hay entonces se crea se crea una mentalidad donde se piensa se piensa que eh, que la naturaleza humana se para, se crea una teoría aquella teoría de la tabula rasa donde se cree que eh, que lo que hay en el ser humano es como es como que la cultura, todos los objetos de la cultura, y la cultura es naturaleza, es vida, es acción del ser humano, todo eso ha entrado dentro del ser humano y ha creado su naturaleza. Algo así, como si fuera una naturaleza creada desde fuera, desde los objetos. Por tanto, el mundo de los objetos, el mundo del exterior, el mundo de la naturaleza, el mundo del comercio, de la política, de la economía, de las organizaciones sociales, comerciales, etc., es el que va interiorizándose en el ser humano. Y entonces, el ser humano va apartando cada vez todo lo que tiene que ver con su estricta naturaleza humana, eh, con su racionalidad, con sus sentimientos, con su subjetividad, con su intersubjetividad, con la idea de sujeto, y va pasando a ser como un, un continente, ¿eh? mejor dicho, sí, un continente con un contenido de objetos y de relaciones del mundo. Entonces, como digo, se crea esta, esta concepción de la tabula la que se piensa que el ser humano está como vacío por dentro, y que el mundo, a través de las sensaciones, viene a llenar ese vacío, y entonces, digamos, que la cultura forma la naturaleza, y no la naturaleza la cultura. La cultura entra dentro de la naturaleza, y no es la naturaleza que, la que va ...a por la cultura y la que, va, la que se constituye en el centro de la vida. Esto, esto eh, ha tenido otras cosas. Por ejemplo, otro, otra cosa muy importante. ¿Qué pasa con esto? Toda esta concepción que empieza a ser cada vez mayor... ...tiene otros, otros agentes. Por ejemplo, llega un momento en que la organización política y social... ...que está dominada por la realeza, por la nobleza, por la aristocracia que eso es un mundo complejo, digamos que el rey era el dueño de todo y el rey daba a sus nobles parte de los territorios, que a su vez se ponían al servicio del rey, el rey los podía eh, requerir su ayuda para la guerra, para las batallas, para recabar impuestos, para todo, bueno, pues este modelo de la realeza, de la nobleza, de la aristocracia, es vencido, sí, vencido, y vencido a veces muy cruentamente, con, con matanzas extremas. Con matanzas extremas. Eh, en el siglo XVII, ya en Inglaterra, donde hay, hay, hay a Carlos I se lo cargan, donde hay un primer ministro, ahora no lo acuerdo, que también se lo carga, y una serie de gente. Cromwell, esto, todo esta, toda esta etapa en, en Inglaterra. Pero es que luego en Francia, la Revolución Francesa, bueno, allí se guillotina hasta el gato que andara por allí. ¿Por qué? Porque eh, este modelo de la aristocracia y de la realeza no sirve para eso no sirve para, para el nuevo modelo que se va creando. El nuevo modelo antropocéntrico quiere poner al hombre en el centro. Y entonces... La mayoría de los hombres eran despreciados. Vivían en la extrema pobreza. Vivían en la marginación, en la indiferencia. Y allí los que vivían y gozaban de la vida y gozaban de todo era, era la nobleza. Ustedes habrán visto esas películas que todos son juergas, todos son bailes, todos son vestidos maravillosos, todos son palacios eh, que todavía se conservan de una, bueno, de una magnanimidad enorme, de una omnipotencia enorme. Y allí esta gente disfrutaba como, como dicen, como decía mi padre, como, como marranos sueltos, como marranos sueltos, ¿no? así y la mayoría de la gente vivía pues allí, muerta de hambre, pero literalmente muerta, literalmente muerta de hambre. Llega un momento en que la burguesía, que era la que había creado ese mundo, ese mundo de la ciencia y ese mundo de la relación con el mundo, se carga a la nobleza y a la aristocracia, cruentamente muchas veces, y entonces se hace dueña del mundo. O sea, la burguesía. La burguesía es la gente que tenía mucho dinero. La burguesía es la gente que va acumulando capital. Va acumulando capital a través de las colonizaciones, de las conquistas, de la creación, de la. de la invención de, por ejemplo, de los barcos que. que van en ellos y conquistan nuevos continentes, etcétera, o eh, a través de. de. de, de, de, de, de, de, de, de exprimir a la naturaleza y sacarle todos los productos que tiene y toda la riqueza que hay en la naturaleza, sean especies, sean minerales, sean bosques, sean animales, sea lo que sea, sea el mar, etcétera. Entonces, se va creando riqueza. Esta nueva clase la burguesía, de nuevo, afianza la relación con el mundo, con el mundo de los objetos, con el mundo del comercio, con el mundo de la riqueza, con el mundo, de, digamos, de la... ...importancia a través del tener, en verde a través del ser. Aquí lo que vale es el tener, el tener es lo que hace que un hombre le dé prestigio. Un hombre que tiene es un hombre prestigioso, es un hombre respetado, es un hombre envidiado... ...es un hombre aplaudido, es un hombre eh, etcétera. Ese es el hombre, frente al hombre del ser. Entonces, todo esto... Todo esto, como sabemos, va creando un movimiento, un movimiento, una ola enorme en la que, en la que cada vez más eh, lo externo, el objeto, el objeto, en, en, cada vez en una forma más compleja, va entrando dentro del ser humano y llenando, por así decirlo, el interior del ser humano se llena de objetos, por ejemplo, ahora mismo, pues este señor del esclavala, este empresario del esclavala, ¿de qué me hablaba? Me hablaba de su empresa, de que tiene que ir a Sevilla, de que tiene que ir a Murcia, de que tiene que ir a Madrid, de que tiene que ir a Barcelona, porque allí tiene que hacer este trabajo, de que ha tenido que mandar tantos trabajadores para la edad, tantos trabajadores para acá, de que está pendiente de esto, de lo otro, de tal, de cual, de cual. ¿De qué me habla este hombre? Del comercio, de la economía, de su empresa, pero frente a todo esto, este hombre, que representa al hombre moderno, no tiene tiempo para él, no tienen tiempo para serenarse, tranquilizarse, autocontemplarse de una forma sana, no tiene tiempo para interpretarse, para conocerse, para sentirse, para sentir su respiración, su alma, sus sentimientos, sus necesidades profundas, no, está absorbido por el mundo, por los objetos, por el mundo de la economía. Absorbido y él ha quedado, fíjese, queriendo crear un mundo donde el ser humano fuera al centro, un antropomor, antropomorfismo, hemos creado, sí, un mundo donde no es el ser humano el centro, sino que el centro es el objeto, la economía, eso que hay ahí fuera, sea eso. Una mina sea eso eh, comercio con, con ¿qué le diría yo? Pues comercio con la fruta, o comercio con determinados minerales, o con determinados productos eh, técnicos, ¿no? Bien, entonces, todo esto, todo esto eh, nos lleva a otro punto. Nos lleva a otro punto. ¿Qué punto? Pues que han habido concepciones, eh, concepciones que han ido profundizando en esa idea de que el objeto es lo que entra dentro del ser humano y crea el ser humano. En este caso, eh, eh, mmm, eh, tenemos... Eh, tenemos eh, a ver, que se me va de la cabeza... Eh, tenemos... Eh, bueno, ahora se lo diré porque se me ha ido de pronto de la cabeza... Eh, tenemos otras, esa, esa concepción del empirismo se ha ido eh, agrandando y haciendo más profunda y y, da, y creando mmm, un conocimiento y una concepción cada vez más amplia, cada vez más amplia. Entonces, eh, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una sociedad que a través de los modelos científicos, bueno, esto que le voy a decir también, vamos a ver, el modelo científico, ¿Por qué el modelo científico ha incidido en esto? Porque, mire, ¿en qué se basa el modelo científico? Mire, hay una, una cosa que mucha gente eh, no, se equivoca. Una cosa es la realidad, el concepto de realidad, y otra cosa es el concepto de realidad científica. El problema de la realidad, el problema del modelo científico, ha sido que ha querido reducir toda la realidad a aquella que puede ser verificada por el, por el modelo científico. Y esto no puede ser. El modelo científico, el modelo que intenta verificar los modelos físicos, que intenta dar una explicación correcta de los modelos físicos, no explica toda la realidad. Por ejemplo, les pondré un ejemplo. Vamos a ver, cuando yo estoy con un paciente, cuando yo recibo a un paciente, que me viene angustiado, que me viene con un montón de problemas, que me habla de un montón de cosas. Estoy pensando ahora mismo en este instante de una sesión de ayer que me hablaba de la angustia que tenía por un problema que surgió en una fiesta, en una fiesta de fin de curso a la que fueron sus hijos y a la que fue su, eh, a la que fue su ex marido, pero fue también su compañero actual y a la que fue también su, la, la ex compañera del que es ahora su compañero. Bueno. Y ahí hubo un, sucedieron un montón de cosas y ella se sintió muy abandonada, muy sola, muy angustiada y muy con mucha rabia in, interior. Bueno, pues entonces, lo que quiero decirles es que, ¿dónde estamos ahora? Estamos ahora en un modelo científico que ha priorizado todo aquello que se puede verificar empíricamente. Entonces, ha marginado, ha abandonado, le ha dado la espalda ha dicho que, eso, que esa realidad no vale nada, todo aquello que no se pueda verificar por el modelo científico. Pero una cosa es la realidad, y otra cosa es la realidad que se puede verificar con el modelo científico. Y como le decía, cuando yo estoy con un paciente y me habla de sus problemas, ¿cuál es la realidad? ¿Con qué realidad estoy yo tratando? Estoy tratando con la realidad del alma humana. Del alma humana con la realidad del sujeto humano, con la realidad de la subjetividad humana, con la realidad de las relaciones humanas, con la realidad profunda del ser humano. Y si yo quiero entender algo, algo de lo que me está contando esa persona, tengo que escucharla, tengo que partir de los síntomas, que es como las hojas del árbol allá, y tengo que llegar hasta las raíces, y tengo que recorrer toda su vida, y tengo que ver lo que ha pasado, lo que ha pasado en las relaciones que empezaron desde que nació, con sus padres, con sus hermanos, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, en cómo ha vivido el amor, el odio, la esperanza, la desesperanza, la angustia, la ansiedad, la ilusión, el amor, etcétera. Y tengo que meterme en todo ese mundo de la subjetividad, del espíritu humano, del de interior del ser humano, hay amigos, entramos a mirar otra realidad, En la realidad del espíritu humano. Ya les hablaré otro día de las concepciones hermenéuticas, de las concepción, por ejemplo, que elaboró Dilthey. también les hablaré, del psicoanálisis en relación a todo esto que el psicoanálisis nace también de una cierta postura, Freud, la teoría de Freud nace de una cierta postura que él tuvo ante todo esto. Freud quiso hacer una teoría naturalista que pudiera incluso verificarse ...por un método científico... ...aunque reconoció que en ese momento todavía no se podía hacer... ...pero él tenía esa ilusión, él tenía esa esperanza... ...y frente a eso hubieron otros psicoanalistas... ...que fueron por otro camino... ...y yo diría que el psicoanálisis actual... Eh, ...está en parte, en una parte importante... ...en una concepción más intersubjetiva... ...y más, eh, y más de entendimiento de la historia de la suje del sujeto... ...y de la subjetividad humana. Entonces, volvamos ahora eh, a este momento... ¿Qué tengo que decirle del vacío, de la soledad, de la tristeza profunda, del sinsentido profundo del ser humano? Pues lo siguiente. Durante cinco o seis siglos hemos llevado al ser humano y lo hemos abocado al mundo de los objetos, al mundo de lo físico. Al mundo de la explicación y todo eso está bien. Si todo eso no es negativo, si hace falta darle una explicación a todo eso, claro que sí, claro que sí. No, yo soy una persona profundamente científica. Lo que no soy es cientifista, pero sí científico. Cientifista quiere decir aquellos que quieren convertir la ciencia en una especie de religión, en una especie de como que lo que, que es lo único importante de la bella y todo lo demás sobra todo lo demás fuera todo lo demás fuera fuera fuera fuera fuera lo único que lo único que interesa es el modelo científico la explicación científica en el sentido en el sentido del modelo del modelo de verificación científica y todo lo demás queda fuera pero actualmente y ya desde hace un tiempo se están creando posturas muy diferentes a esta ¿eh?, por ejemplo, ya les he hablado que los otros la concepción de Dilte, la concepción de la hermenéutica y de otras tendencias de la sociedad moderna. Entonces, lo que quiero decirles es que el hombre actual está abocado a un mundo de objetos, a un mundo de relaciones comerciales, a un mundo de un placer, yo diría un placer necesario y bueno. ...pero superficial, yo puedo tener una buena comida... ...o, pegue, o hacer, tener una relación sexual agradable... ...o, no sé, o ir a una fiesta o a ver una película... ...pero a lo mejor, señores, nos hemos olvidado de varias cosas... ...¿de qué nos hemos olvidado? Mire, nos hemos olvidado que, que frente a una concepción... ...donde el tener, el tener dinero, el tener fama... ...el tener, etcétera, es lo único importante... Tenemos que ir a otra concepción que se equilibre con el ser. Yo les hablaré otro día también sobre el psicoanálisis y la, eh, y, y la, la teoría que yo he elaborado, que he, llamado, que he llamado psicología del ser. les hablaré de estas dos, eh, de la teoría psicoanálisis y la, y la psicología del ser. Y, y verán ustedes la diferencia. Entonces, lo que quiero decir es que, estamos llenos de objetos, objetos comerciales, económicos, todas las noticias, yo me quedo pasmado, me quedo pasmado cuando veo la gente por todas partes con el móvil en la mano, todo el mundo con el móvil, ya no podemos vivir sin móvil, ¿qué pasa?, que el hombre moderno se angustia ante, la, ante lo que encuentra, como dentro de él hay un vacío tan grande, tiene que llenarse de cosas externas, de películas, de vídeos, de tal, de cual, boom, boom, boom, bum, bum. y entonces ¿para qué? ¿Para qué? Para no sentir la soledad profunda y no saber qué hacer con su vida, con su vida. Entonces siempre tiene que estar conectado esto que dicen, eh, estar conectado siempre, datos infinitos, eh, bueno. Y entonces eh, ¿qué pasa? Que nos hemos olvidado de lo que somos, de por lo menos de una parte muy importante de lo que somos. Entonces, estamos creando ya en este momento, en el siglo XXI, una concepción diferente que equilibre esa concepción, eh, digamos, eh, empirista con una concepción más de interpretación del mundo, de comprensión del mundo, etcétera, etcétera. Una concepción más hermenéutica del mundo, de la vida y de lo que es el ser humano. ...dentro de este universo en el que estamos. Entonces, ¿esto cómo lo tenemos que combatir? Esa soledad se dice, mire, con una comunicación más profunda... ...tenemos que tener relaciones profundas, ¿eh? Relaciones, relaciones en, la que podemos, en la que podamos compartir el alma, el alma. No solamente, hey, mira, él, eh, mira, mira este vídeo, qué, qué, qué, qué risa hace este! Mira, mira esto... Mira, mira, mira, lo que mira, ahora ya cuando está la gente reunida, ya no hablan, ya eh, solamente le dicen, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, y entonces, mira, mira, mira, y miremos todos lo que alguien ha dicho aquí en este vídeo, en este tal o en este cual, ¿no? ¿Eh? Pero ya el hombre moderno no tolera la soledad, porque ¿qué encuentra? ¿Vacío? ¿Sin sentido? Entonces, tenemos que tener relaciones profundas, primer punto. Segundo punto. Tenemos que encontrar un sentido a la vida. ¿Y cuál es el sentido auténtico? Mire, el sentido auténtico es el desarrollo total de nuestra naturaleza humana. Tenemos que convertirnos en verdaderos seres humanos. El ser humano no es un animal más. Es un animal que es capaz de ponerse frente al mundo, preguntarse quién es, él, entender el mundo, y no solo interpretar el mundo, y tener una postura de acción frente a ese mundo, para convertir ese mundo en un lugar donde todos podamos vivir felices, con dignidad. ¿Y qué pasa? Que con esta concepción que hemos creado, pues fíjese también que esta concepción que parece tan buena, está marginando a millones de seres humanos que viven en la pobreza, en la violencia, en la desigualdad, en la miseria. En la muerte, algo falla, ¿no? Falla algo importante, ¿no? Tenemos que decirlo con claridad. Falla lo importante. No podemos estar jiji ja jaja. Qué bonito es, sobre todo aquellos que están en el primer mundo y que tienen más o menos lo, lo necesario para vivir, aunque no, ni mucho menos son todos. Eh, y jiji jaja. No. Entonces tenemos que buscar un sentido a la vida. Y además tenemos que desarrollar valores auténticos. ¿Cuáles son los valores que tenemos que desarrollar? El valor de la dignidad humana, el valor de la justicia, el valor, el valor de la igualdad, que unos seres no son superiores a otros, que no, que un ser no puede tener millones y millones y millones y otro vivir en la miseria. No, hombre, no. Tenemos que crear todos esos valores, tenemos que crear el valor del respeto, el valor de mirar al otro cara a cara y decir, ahí tengo a un ser que es como yo y yo como él, y ni él es más que yo, ni yo más que él, sino el valor de poder también vivir de nuestra vocación, de aportar nuestra vocación y nuestros talentos y nuestros carismas al conjunto de la sociedad para que eso entre dentro de ese río de la vida y haga que cada vez más haya una sociedad basada en la justicia, en la igualdad, en la felicidad, en la alegría, en convertir este mundo en una especie de vergel y no en un mundo lleno de ruido, lleno de coches que contaminan por todas partes del mundo, lleno de autopistas y lleno de carreteras que han hecho que este mundo millones y millones y billones de kilómetros cuadrados estén llenos de asfalto. ¿Qué pasa? ¿Que no se podía haber desarrollado otro modelo de comunicación? Claro que sí, pero para eso habría que haber cambiado muchas cosas. Hemos llenado el mundo de coches que contaminan, porque eso daba mucho dinero, amigos. Eso creaba lo que llamamos la sociedad de la, de la, indi, de la individualidad y la sociedad de la... De, ...de estar cada uno ahí dentro de su cochecito... ...como si fuera el rey del universo... ...olvidándonos de lo que es este mundo. Entonces, tenemos que crear un mundo así... Eh? Eh, ...para poder realmente... ...no sentir esa soledad... ...esa tristeza... ...ese sinsentido profundo... ...del que me hablaban... ...estos dos pacientes... Esta, ...este hombre empresario... ...y este otro hombre diplomático que aún teniéndolo todo, todo económicamente, se sentían profundamente desgraciados, y profundamente solos, y profundamente incomunicados, aunque tuvieran una comunicación eh, superficial, banal, muy mundana, muy mundana de cositas por aquí y por allá, pero donde el alma humana no tenía cabida. Bueno, mire, eh, les he dicho... Que, y, y lo repito, estoy intentando hacer vídeos para que ustedes entiendan al hombre moderno, al hombre del siglo, este es el primero que hago sobre esto, voy a hacer más vídeos sobre esto, en los que voy a incidir sobre aspectos de todo esto que les he hablado, para que ustedes puedan decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros?, ¿de dónde hemos salido?, ¿por qué pensamos así?, ¿por qué hemos así?, ¿por qué hemos hecho este mundo?, ¿de dónde ha salido este mundo?, ¿Porque este mundo no crean ustedes que ha salido de la nada?, esto está hecho de montones y millones y billones de actos de los seres humanos, de los diferentes seis, cinco o seis siglos anteriores que han cristalizado en este mundo. Y si queremos cambiar este mundo, tenemos que hacer muchas cosas de forma diferente. Es verdad que no tenemos que aniquilarlo todo, ni mucho menos, ni derribarlo todo. Tenemos que ser selectivos, tenemos que, tenemos que valorar todas las cosas y darle eh, a las cosas el valor que tiene. ...yo no soy una persona que diga... Eh, ...entremos con un tanque y destruyámoslo todo... ...no, vamos a, a discriminar, vamos a valorar... ...vamos a ver todas las cosas... ...y a poner cada cosa en el lugar que le corresponde. ...lo económico en el lugar que le corresponda... ...pero lo humano... ...lo humano... ...la felicidad y el respeto al mundo... ...y el respeto a la naturaleza... ...en no cargarnos el mundo... ...eso es esencial, amigos... ...bueno... Sé que ha sido un poco largo, pero creo que ha merecido la pena. Porque, mire, yo no les puedo transmitir a ustedes todo lo que yo, todo un conocimiento adquirido a base de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucha reflexión, en tres minutos. Yo muchas veces no puedo hacer ese tipo. Otras veces sí, pero no. Si quiero tratar un tema con cierta profundidad, hay que dedicarle tiempo. Y espero que ustedes se ayuden de esto, que les ayude a entender este mundo actual y que les ayude a avanzar ustedes en ser seres que creen esos valores y que tengan sentido frente al mundo, felicidad, que estén llenos de espíritu humano, de relaciones profundas y de cariño, de amor hacia ustedes mismos, hacia sus semejantes y hacia este mundo maravilloso en el que vivimos. Gracias. Vean ustedes el vídeo este, si no lo pueden ver en un, en, en un, todo en un momento, pues en parte, y sáquenle todo el provecho eh, que tiene, que creo que es bastante. Gracias.